Un hombre de 63 años fue golpeado por otros tres sin ningún motivo aparente en la comunidad de La Malena de este municipio. Bueno, yo llegaron allá y me apuntaron con un revuelve de juguete, porque era de juguete. Y el otro fue por pues, detrás y me agarró por el pescuezo ahí. Y eso fue el que me dio. Eran tres. ¿Tres? ¿Y qué le decían? No, yo con, no sé ni... No me dijeron nada, sino apuntándome y maltratándome de último. Al ser cuestionado sobre si le robaron algo o pidieron entregar dinero, García dijo no pronunciaron ninguna palabra. No, yo no me exigía el dinero, sino me, me, me, me apuntaron. Me apuntaron y me agarraron por detrás y no lo pagarían, bien, yo ya yo no lo vi. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.